hola hola espero que se encuentren súper bien en este canal les estoy enseñando a través de una serie de videos a utilizar la plataforma educativa google classroom este es el video número 13 y en este video les voy a enseñar la segunda parte de la creación de la rúbrica para la evaluación hay una primera parte y en esta parte les enseño a crear la rúbrica y a trabajar con ella de una manera más sencilla en esta segunda parte les voy a enseñar cómo utilizar una rúbrica de evaluación con diferentes criterios y niveles dependiendo de los criterios puede que el estudiante cumpla o no cumpla o cumpla parcialmente o cumpla más o menos entonces eso nos va a ayudar a nosotros a hacer la evaluación mucho más objetiva entonces no siendo más vamos a empezar de una vez con el vídeo En ese momento me encuentro en una de las actividades de la sección trabajo de clase y voy a editar esa actividad para crear una rúbrica y esta rúbrica la voy a crear desde cero. Para que ustedes vean conmigo les voy a dar aquí donde están estos tres puntitos y aquí le voy a dar editar. Una vez aquí me aparece la actividad que ya había creado previamente, pero... Sin rúbrica Entonces me voy a ir acá al panel de la derecha Y donde dice rúbrica le voy a dar en crear rúbrica Si nosotros tenemos una rúbrica ya creada Pues más adelante la vamos a poder reutilizar Incluso podemos importarla desde las hojas de cálculo Pero en este momento nos vamos a detener donde dice crear rúbrica listo entonces vamos a colocar solamente dos criterios es muy importante que tengamos en cuenta que dependiendo de los criterios tenemos que dividir la nota o la puntuación el primer criterio va a ser de cumple o no cumple sencillo entonces la puntualidad es uno de esos criterios descripción del criterio entrega la actividad en la fecha establecida entonces Vamos a suponer que este criterio vale un punto De los 5, que es la nota total Entonces, recordemos que la actividad se calificaría de 1 a 5, de 0 a 5 Si ustedes califican, dependiendo de su sistema de evaluación, puede que califiquen de 0 a 10 o que califiquen de 0 a 100, ya eso es dependiendo de donde ustedes se encuentren. Yo lo voy a hacer como lo hacemos, en donde yo trabajo, que calificamos de 0 a 5. Entonces la puntualidad sería 1, vamos a darle un puntico por entregar la tarea a tiempo. Entonces el título del nivel, podemos colocarle aquí, entrega puntual, la descripción es opcional acá, y acá le vamos a dar en el signo más, agrega un nivel, Acá cero Entrega fuera de la fecha La otra es porque entrega dentro de la fecha Entonces eso ya no se puede discutir Si el estudiante fue puntual no hay un término medio <risa> Es así de sencillo Vamos a agregar otro criterio vamos a evaluar la presentación de la actividad en la presentación supongamos que estamos haciendo un trabajo sobre normas técnicas de para presentar trabajos escritos y que tenga todas las márgenes y el tamaño de la letra la ortografía y un montón de cosas que nosotros podemos evaluar entonces aquí en la descripción podemos colocar ¿Qué es lo que nosotros esperamos del estudiante aquí? Entonces, en la presentación utiliza las normas técnicas para la presentación de trabajos escritos. Este ya vale 4 puntos. Y ya con eso ajustaríamos 5 puntos para el total de la actividad. Pero si yo quisiera agregar otro criterio, también lo puedo hacer. Sin embargo, esto es solamente un ejemplo. Ya ustedes lo adaptan a sus necesidades. Entonces, título del nivel. Vamos a colocarlo. De mayor a menor Cumple satisfactoriamente Es porque cumple muy bien O sea, lo hace excelente Aquí podemos hacer una descripción De todo eso que el estudiante Hace para cumplir y ganarse esa nota Podemos colocar muchas más Podemos colocar muchas más Si ¿Sí podemos aquí Todo lo que nosotros pensemos Que es para que el estudiante lo haga excelente Entonces aquí Cumple entonces podemos colocarle Sobresaliente Bueno, podemos colocarlo excelente Sobresaliente Acá le podemos colocar Dos aceptable Y acá insuficiente Y así Y acá si le podemos colocar uno en cero que ya no haya hecho nada deficiente, listo, entonces ya nosotros le podemos colocar la descripción que nosotros queramos, entonces ya sabemos que cuatro puntos es excelente, tres puntos es sobresaliente, dos puntos es aceptable, uno es insuficiente y cero es deficiente. Bueno, el estudiante presenta la actividad de forma organizada, entonces ya aquí le podemos colocar el estudiante, o sea, podemos incluso copiar y modificar copiar, pegar y modificar, cumpliendo con la mayoría de las normas para presentación de trabajo escritos. aceptable, bueno entonces aquí en el de aceptable podemos decir el estudiante se esfuerza por presentar la actividad de forma organizada intentando cumplir con las normas para la presentación de trabajos escritos, listo, entonces el punto que sigue es el insuficiente aquí al estudiante le falta por cumplir entonces tendremos que decir el estudiante se esfuerza por presentar la actividad de forma organizada sin embargo, se le recomienda tener presente la información de la guía de clase y esforzarse en el último criterio que es el deficiente podemos copiar y pegar el excelente y convertirlo acá en términos de reacción de una manera que le dé cuenta al estudiante que y a nosotros mismos al momento de evaluar qué estamos teniendo en cuenta al momento de colocar ese deficiente entonces, haciendo la redacción yo lo puedo dejar así el estudiante debe cumplir con las normas para la presentación de trabajos escritos tales como esta, ta ta ta ta ta ta es porque realmente aquí el estudiante no hizo nada acá hizo un poquitico pero no fue suficiente acá hizo, bueno, está bien no es lo mejor, en aceptable no es lo mejor, pero se te puede aceptar, acá en sobresaliente es un casi excelente, es decir, que lo presentó pero le faltó algo pequeñito, se le puede colocar una recomendación para que sea excelente, y acá en el excelente es que cumplió con todo, listo, si nosotros queremos podemos agregar otro criterio, pero vamos a dejar eso así porque luego el video se me hace eterno y la idea tampoco es esa, entonces por último le vamos a dar guardar, y nos va a quedar la rúbrica aquí, que ya luego luego la vamos a poder ver dándole clic, lo voy a repetir, vamos a darle clic aquí donde dice rúbrica y se nos va a abrir y aquí va, van a aparecer todas las rúbricas con todos los niveles que hemos creado. Eso es todo. Les voy a dejar en la descripción del video algunos enlaces para que ustedes puedan profundizar más en el tema de la rúbrica y para que puedan ampliar más ideas sobre qué pueden tener en cuenta en los criterios y en los respectivos niveles. Entonces no siendo más, espero que este video les haya gustado, les haya ayudado, les haya servido, lo puedan implementar, lo puedan aplicar en sus clases, no solamente en Google Classroom, sino que lo pueden aplicar en diferentes plataformas y actividades. Solo que aquí pues obviamente se enfoca muchísimo en Google Classroom y pues nada, esto nos va a facilitar la vida, se los aseguro que nos va a facilitar muchísimo trabajo al momento de evaluar. Hace la, que la evaluación sea mucho más objetiva, muchísimo más práctica para nosotros calificar, que yo sé que muchas veces eso se vuelve en una de las tareas más tediosas de nuestra labor, pero... Gracias a las rúbricas lo podemos hacer muchísimo más fácil. Eso es todo, recuerden regalarme la suscripción y regalarme un comentario, a mí me gusta mucho leerlos, es lo que más me encanta de hacer estos videos, leer los comentarios, díganme de dónde me ven, de qué ciudad, qué, qué profesión tienen, qué enseñan, dónde enseñan, cómo les han parecido los tutoriales, en fin, todo lo que me quieran contar. Y nos vemos en otro video, chao, chao.